Bienvenidos a esta nueva cápsula de Bio Ángeles, la guía a través del oráculo. ¿Cómo está esa comunidad hermosa, llena de amor y luz? ¿Cómo amaneciste? Hoy hay que dar gracias por el simple hecho de existir y de tener esta oportunidad para vivirla y para saborearla al máximo. El día de hoy está con nosotros eh, el Arcángel Chamuel, con su rayo de luz rosa nos cubre y él está lleno de amor y muy alegre por compartirte esto. Entonces yo te invito a que nos pongamos en disposición, que abramos nuestro corazón, que nos pongamos en modo receptivo para poder eh, recibir este maravilloso mensaje el día de hoy. Y recuerda, no importa, eh, no te fijes en la hora en que fue subido este, este video. El momento perfecto es justo cuando lo estés viendo, porque es el llamado de tu alma para que lo puedas eh, recibir. Entonces, bueno, hoy el Arcángel Chamuel nos guía para saber cómo sanar el miedo. Bueno, hoy vamos a equilibrar también nuestros chakras, vamos a hacer respiraciones y vamos a mantener este equilibrio entre nuestro cuerpo, mente y espíritu. Bueno, el primero te dice, acepta lo que eres, acepta la situación en la que estás y no te preocupes, no hay nada de qué defenderte porque nada está pasando. Eh, Remembra que Dios está contigo, que la energía y los ángeles están contigo en todo momento. Basta con que los llames y ellos enseguida están a tu lado. No hay nada de qué defenderte porque siempre estás sostenido sostenida por esta energía divina. Acepta lo que eres, acepta a los demás. Si en este momento te encuentras en una situación de miedo, de angustia... Entrégasela al Espíritu Santo, al ajustador de pensamientos y dile, te entrego todos estos pensamientos, todas estas sensaciones y te pido me ayudes a ver la verdad a través del amor de Dios. Yo no sé qué hacer con ellas, pero te las entrego a ti y te pido me ayudes a verla. Y de verdad, en segundos, Él te da la respuesta, te da esta guía. Entonces hoy te dice que te aceptes, que aceptes la situación en la que estás, que no trates de defenderte porque no está pasando absolutamente nada. Son solo ilusiones. Entonces suelta todo esto, entrégaselas al Espíritu Santo y confía, ten fe. Te dice también que no sigas consejos. Es momento de escuchar a tu alma. Ella es la que tendrá la guía perfecta. Entonces, hoy, haz una pausa. En el silencio, escuchas a Dios, a esta energía divina, o como tú le quieras llamar. Entonces, ¿cómo saber si es tu alma la que te guía? Bueno, eh, en cada momento, en cada actuar, sientes paz sientes esa tranquilidad, hoy acepta, libera, libera con amor. Entonces, eh, escucha tu alma, sé fiel a ella y cuando comienzas a hacer esto, estarás liberando y estarás siendo auténtico. También te dicen que cuando eh, practiques esta liberación, Comenzarás la expiación, que nada externo a ti te puede hacer daño Entonces nuevamente te están remembrando, no está pasando nada Nada te puede dañar porque estás protegido, estás, estás envuelto en este amor, en esta gelatina bendita No puede pasarte absolutamente nada eh, La expiación es la eliminación de la culpa Nada externo a ti te puede hacer daño Acepta la sanación de la manera de, de pensar eh, de la mente Libérate de todos esos pensamientos Y entrégaselos al Espíritu Santo Cuando haces esto en este instante santo Con su inmenso amor purifica y repara Y deshace ese pensamiento de angustia, de miedo Lo liberas y lo sanas entonces hoy vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a decir, maravilloso Arcángel Chamuel, con tu rayo de luz rosa, te pido me cubras todo mi ser y me ayudes con amor, con este maravilloso amor que tú tienes para dármelo a mí, para perdonarme, para liberar todos estos pensamientos, entregárselos al Espíritu Santo, hoy me tomo de tu mano, hoy suelto toda ilusión del miedo, y me entrego a esta energía divina, hoy me entrego a ti y me dejo guiar, gracias, gracias, gracias, durante todo el día, en el momento en que sientas que esta emoción te llega, simplemente llámalo, y visualízate con este rayo de luz rosa y comenzarás a sentir esa paz y esa armonía en ti Que hoy tengas un bendecido día Por favor dale like para que este mensaje llegue a más personas Seamos luz, pongamos de moda el amor Seamos y elevemos esta energía, esta frecuencia energética Gracias